buenas amigos vengadores espero poder terminar por fin este vídeo estoy harto de Sony mire por donde lo mire es es va más allá de mí ya no no no sabe uno ya porque vamos a hablar evidentemente de del overwatch 2 que no vea la que se ha ligado todo el mundo esperando ahí lo estáis viendo en la foto eh, han hackeado eh, blizzard ya la habían sacado 43 horas justamente en la misma semana en la que el hacker este gta 6 anduvo soltando se llegó a, a a filtrar 43 minutos de blizzard o sea que, que poca broma no eh, Claro, ya todo el mundo sabéis que, que a, a cierta persona, a Jim Raya, evidentemente, y a todos los de Sony, pues andan muy preocupados, no les gusta la idea, evidentemente, de que Activision Blizzard eh, pase a ser de Xbox, lo cual viene siendo ya cada vez más necesario de que se agilicen las cosas, también hay que decirlo. Pero es difícil que se agilicen las cosas cuando está la mosca cojonera dando por culo sin ofrecer ninguna solución. Que eso es lo peor. Y lo, y lo repito mil veces. Porque si mira, si estuviéramos peleando por a ver quién compra Activision Blizzard, vale. Eh, vale. Pero es que Activision Blizzard tuvo que ser comprada por Microsoft porque se iba al guano y nadie la quería comprar. Así que permítanme que vamos a dejarlo de, de, de, de tonterías. ¿no? Eh, eso por una parte. Por otra parte, eh, ayer sale Overwatch 2 y lo hackean masivamente para que nadie disfrute del videojuego. Qué casualidad con un juego tan eh, publicitado por Sony. Qué casualidad. ¿Para qué han hecho este movimiento? Eh, o, ¿O qué es lo que han hecho? Mejor dicho, ya que no sabemos si han sido ellos o sus amigos los que hayan hackeado a Blizzard. No. Pero lo que sí que sabemos es que se están beneficiando. ¿En qué sentido? En el sentido de decirle a la gente, oye, mira... No puedes confiar en Xbox. Eh, está ya con Xbox y, y ya le está yendo mal. La seguridad, tal cual. Y ya de paso, porque lo de la seguridad no va a cuajar mucho y pronto le van a callar el pico, vamos a tirar de meroteca. ¿Mm? Y vamos a hilar las dos cosas. Fijaos la maldad que tiene Sony. ...vamos a decirles a todos nuestros portales... ...a que empiecen a... a cacarear... ...y a hablar sobre las cosas... Eh, ...terribles que han ocurrido... ...tanto en Activision... ...como en Blizzard... ...eso sí... ...olvidando... ...la historia que hay detrás... ...y que esto no es de ahora... ...sino como dando a entender de que... ...como... Está con Xbox. La gente que no lee, prácticamente no lee ni siquiera los artículos de, de Hobby Consola, de 3D Juegos, ¿no? no los lee. Pues entonces, es que no leen ni, ni el subtítulo, ¿no? ni el subtítulo. Hay muchas personas así, entonces se, queda, se quedan con los titulares. Que los titulares, déjenme decirles, solamente son una introducción y hay que leerlo. ...el resto para saber realmente la noticia... ...con un titular tú no te vas a enterar de nada... ...generalmente los titulares... Eh, ...se refieren a lo que van a hablar... ...de una manera muy sintetizada... ...pero ahí está la cosa... ...ellos, eh, los manipuladores... ...los demagogos, como los queráis llamar... Eh, ...saben hacer un uso... ...conveniente del lenguaje para decirnos eh, Xbox, caca Blizzard, abusos eh, y todo unirlo eh, hacer un aborágine de, de ideas eh, sin explicar nada eh, o explicando además mal porque los artículos tampoco están bien escritos eh, hay que decir que que incluso mira no voy a echar piedra sobre el tejado de... ...supuestas páginas de Xbox... ...da igual... ...con la prensa normal me vale... ...en la que por lo menos trata de... ...guardar esas apariencias, ¿no? Pero la de los videojuegos... ...no, la de los videojuegos... ...se nota a legua que tú eres de... ...Sony, que tú eres de Nintendo... ...o que tú eres de Xbox... ...se nota a leguas... O sea, ...y no puede haber ningún engaño porque... ...prácticamente son... ...afirmaciones... Lo que, la, las cosas que hacen me ha llamado mucho y poderosamente la atención como digo, que unieran todos estos conceptos a última hora, para que mañana nos despertemos con el gran mmm, con grandes bulos y grandes rumores y sigamos con el hype de, de Activision Blizzard, que nos viene muy bien para, para echar mierda a Xbox bien y si además mezclamos lo que pasó en Blizzard... y lo que pasó en Activision... junto con... Xbox... como para endiñarle los muertos a, a... es lo que se suele decir... cargar con los muertos de otro... o sea... cargar... a las espaldas de Xbox... lo que Activision y Blizzard hicieron... con sus trabajadores y siguen haciendo con sus trabajadores porque a Sony no le sale de, del papo lo único es poner denuncias, porque no pueden ni siquiera asumir una compra tan alta como la que ha hecho Microsoft, y eso es irrefutable por tanto vamos a dejarlo ahí y Mañana ya con más tiempo, porque yo mañana comienzo <ríe> comienzo la dieta. Mira que iba a hacer. Eh, se supone que iba a hacer dos vídeos. Una para dejar claro de que, hombre, que esto de Activision Blizzard, ya Brasil, Brasil ha dicho, le ha dado la razón. La Unión Europea le dará la, la razón también. Ahora ya sabéis a echar mierda a Activision Blizzard me ha llamado mucho la atención desde luego el ataque eh, el cibernético que ha, que ha tenido Activision Blizzard que yo creo que no corresponde yo creo que está muy coordinado este no es el, el hacker de GTA 6 esto ha sido algo para putear a la Activision Blizzard así que eh, solamente, para mí solamente hay un sospechoso Sony, Sony son los únicos beneficiarios de que a Xbox le vaya mal o tener la oportunidad de poder echarle mierda así que de verdad ya con esta gente no haría ni tratos de verdad, ni tratos pero bueno, esperemos que se compre finalmente, no es que esperemos, o sea, esperar esperamos, pero que se agilice la, la compra, que se pueda comprar ya Activision Blizzard, que nos dejen de tonterías, eh, si la Unión Europea tiene que decir algo que lo diga, ya, o calle para siempre, como se suele decirlo, ¿no? pero que no van a decir lo mismo. Yo no sé ya más quién le queda. El, el comercio indoasiático. ¿Te vas a poner a negociar, Jimbo? ¿Te vas a poner a negociar ahora con Rusia y con China? Porque te digo una cosa. A China no le viene muy bien decantarse tanto por... Decantarse tanto por... Eh, por ...por hacerle... ...la trapichuela... ...a Estados Unidos... ...yo creo que Estados Unidos no... ...no tiene el toto pa, para farolillos... ...como se suele decir, ¿no? ...no tiene... ...no, no... ...y no le gusta mucho las drogas... ...nos vemos en el siguiente programa... ...en Toxic Game Channel... ...de verdad, esto... ...da para un programa mucho más largo... ...pero... ...siento que haya sido tan corto el vídeo... Espero, me entendáis, estoy muy nervioso porque mañana voy a comenzar la dieta, ahí lo dejo, reiros de mí, todo lo que queráis, pero yo voy a hacer dieta. Así que, eh, como todavía estoy intentando aceptarlo, ya os iré explicando eh, qué es lo que pasa, por qué pasa y, y cómo me va en el, en el transcurso. Mañana es el primer día vaya tele hasta la próxima amigos